y vestido radio vasito limpio Padre vale, dónde y el plato, y el El que reconoce. Haydi baba. Baba. Baba. Baba. Hayrola.